Luego de un terrible accidente, fatal accidente en una zona de Maipú, la situación que presentaban entre 240 y 250 árboles que ya estaban secos y que un árbol cayó con un vehículo matando a una persona. Daniel Molina, de 48 años, murió el fin de semana aplastado por un árbol seco. Después se supo que había dos expedientes, uno en el municipio y el otro en Vialidad, donde los vecinos reclamaban desde hace tiempo que por favor se hiciera algo con los árboles secos. Bueno, finalmente hoy... ...empezó la tala... ...vamos a ver y a contarles lo que pasaba esta mañana allí en ese lugar... ...desde las 8 de la mañana de este día martes... ...ustedes verán que el municipio de Maipú... ...está cortando todos los árboles secos sobre calle Don Bosco... ...recordemos que el día sábado a la una de la madrugada... ...un hombre circulaba al bordo de un Corsa ...cayó un árbol seco y lo mató... ...estamos hablando de Daniel Molina... Tenía tan solo 48 años. Frente al reclamo de los vecinos, están cortando todos los árboles secos. Tenemos una autorización de recursos naturales que en realidad la solicitó Vialidad Provincial. Nosotros le estamos dando un apoyo en, en el trabajo de 240 árboles entre secos y árboles que están verdes pero con riesgo de caída porque están ahuecados eh, adentro. ¿Todo sobre calle Don Bosco o también otras calles? No, ahora vamos a trabajar sobre calle Don Bosco y Vialidad tiene solicitudes en otras calles de Maipú como ser Viela Castillo, eh, Urquiza, Pescara. ¿Qué se han encontrado cuando, cuando un árbol ha caído? ¿Qué es lo que han visto adentro? Hay muchas hormigas, árboles secos por falta de, de, de agua ...porque no pasa eh, agua por el, por el canal de riego... Eh, ...y bueno, y también hay una realidad... ...son árboles, eh, esta calle tiene árboles de muchos años... Eh, ...se presentaron las, las autoridades... ...que se comprometieron a empezar con los trabajos... De, ...que hace siete años venimos pidiendo... ...y que por la muerte de Daniel Molina... Eh, esos siete años se resumieron, de un día para otro se pudo empezar con la cor el corte de árboles. El árbol que lo termina matando este vecino estaba seco, ¿cómo están los otros por lo que han visto? Exactamente igual, es más, eh, los que tienen... Eh, si ves todavía hay algunos árboles que todavía tienen hojas, esos están peor porque están huecos adentro y al tener hojas están más pesados. Entonces eh, vamos a seguir luchando todos los vecinos para que lo corten todos y no solamente este tramo, sino de todas las calles están iguales. Eh, al haber hecho, eh, no hay agua para regar los árboles entonces eh, no se riegan, son árboles de 90 años, hace 20 años que no pasa agua por, por la orilla de los árboles, eh, hicieron, pusieron el agua potable, pusieron el gas, entonces las raíces están todas lastimadas, por eso es que se secan y se terminan cayendo.